El de la tierra mixteca Para ti hey, hey. Y saludos Para mi amigo Felipe Salazar Juárez Hasta San Juan Piña Es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Para mi compa, José Toledo, de encuentra en Santa María, California. Saludos para Jera Producciones. Ánimo Compa.